Recientemente transcurrimos una luna nueva. Su simbología, renovación, borrón y cuenta nueva, volver a empezar. Coincidentemente, el mismo día, un eclipse solar, aunque sea solo visible en el hemisferio norte, al norte del norte. El eclipse también es... Eh, una cíclica invitación a la renovación. Haría un recordatorio de que las cosas que empiezan terminan y vuelven a comenzar, quizá con otras características. La vida es eso. Lo que estamos viviendo ahora es, eh, un conjunto, son un conjunto de síntomas que precisamente nos hablan de esos recambios a distintos niveles, podríamos decir, civilizatorios, existenciales. Como en todo proceso de trabajo de parto hay síntomas incómodos, lo importante es ver no tanto lo que nos pasa y luego de un inventario pesimista transitar senderos de depresión, sino y simplemente observar, contemplar, darnos cuenta de lo que está pasando, tomar algunas decisiones que en otra situación quizá no, no hubieran sido necesarias y comenzar a, a reinventarnos, porque estábamos diseñados para un escenario y si cambian las circunstancias, Reinventarse es fundamental. Ante momentos críticos siempre hay muchas modalidades, los que se quejan, los que se asustan, los que se desesperan, pero también los que aprenden, los que observan, los que exploran nuevas alternativas. Los que se fortalecen con las adversidades. Está en este momento la clara invitación para que tú puedas estar en uno u otro lado. Ya sabes que vivir es elegir. Lo venimos diciendo toda la vida. Eh, el gesto es administrar las consecuencias, los efectos colaterales de nuestras decisiones. Hoy quiero además dejar, sembrar una idea más en ti para tu reflexión. Este, esta comunicación básicamente intenta ser abono orgánico para fertilizar nuevas ideas en el jardín de tu alma. Antes de ello, sin embargo, en cualquier situación descarta el miedo. El miedo es eh, polución, es contaminación, es innecesario. Es una hierba mala que es mejor arrancar de raíz. O por lo menos dejar de regarla para que por inanición termine desapareciendo. Hoy quiero dejarte además la idea de... La importancia de comprender la vida como un flujo, como una transición, como un movimiento, como un cambio constante, como un equilibrio dinámico o desequilibrio, si uno no aprende a hacer las cosas. Donde el presente es tan fugaz, al final la vida es la acumulación de lo que fue, porque el presente no dura nada, es un instante, a pesar de que hay que vivirlo con pasión y desapego. Y los sueños, lo que está por venir. Entonces vivimos en una especie de sándwich donde hay un filamento, así un, una especie de tajada de queso transparente entre el pasado y el futuro. Estamos hechos básicamente de lo que fuimos, de los recuerdos. Y a nivel interpersonal, todo lo que es nuestro pasado, nuestros recuerdos, es un cúmulo de ausencia. Eso es inevitable. Lo que hagamos con esa ausencia que está presente influirá en el futuro. Quiero invitarte a que consideres eso, a que observes como observas lo que fue, porque la vida está hecha de ausencia y eso no es malo, es condición de nuestra vida en la dimensión humana y una característica de esto que llamamos tiempo que ni siquiera queda muy claro qué es. Uno cree que tiene muchos amigos, pero en realidad casi nunca está con ellos. Pero están presentes, su ausencia, ¿te das cuenta? La ausencia está presente. Algo más. Si estás emplazando últimamente... La presencia, hay una presencia ficticia, sospechosa, entre comillas. Es la presencia a través de la pantalla. Esto. Nos sentimos acompañados y sin embargo es una presencia virtual. Está virtualmente presente, pero en el fondo es una ausencia. Recuerda que la presencia incluye piel, piel. Incluye contacto, incluye esa energía de átomos encontrándose en un contexto compartido, porque como todo es energía, pues, por eso nos sentimos bien o mal en presencia de algunas personas. Simplemente para terminar quiero decirte que la presencia virtual vía pantalla, es, eh, tiene que ser provisional, tiene que ser dosificada intercalada, porque hay una otra presencia que incluye algo más que la imagen, la apariencia, a través de una pantalla que necesita el alma. También nuestras almas requieren encontrarse, aunque sea de vez en cuando. Ya sabes, para reflexionar, para compartir, si quieres, si no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal y, y así continuar recibiendo nuestros insumos reflexivos para surfear tsunamis. Gracias.